Con este último ejercicio lo que vamos a hacer es repasar de nuevo cuándo utilizar la función BuscarV, cuándo utilizar la función buscar H. Para ello tenemos eh, la factura de una agencia de viajes, aquí, y en el lado derecho tenemos todos los datos con los cuales trabaja esa agencia de viajes. Aquí arriba, donde pone datos a introducir manualmente, será donde tendremos la selección de datos que ha realizado el cliente para ese viaje concreto. Entonces, En este caso ya tenemos que ha seleccionado eh, el viaje número 4 me voy aquí, número 4 es Florencia Monumental el agente es el número 2 me voy aquí, agente Laura el agente de la agencia de viajes que ha tratado ese viaje para luego ver sus comisiones correspondientes el hotel que ha reservado me voy a F2, que sería aquí hotel Excelsior de 4 estrellas, etcétera, 4 personas y si ha contratado seguro de viaje pues vamos a ir rellenando cada uno de los datos de la factura de esta agencia de viajes entonces, agente Aquí lo que quiero es que me aparezca Que para este dato buscado aquí del agente Quiero que me aparezca directamente el nombre del agente ¿Vale? Porque en la factura el cliente quiere ver el nombre Entonces me voy a igual Buscar V Utilizo buscar V porque Porque los datos de los agentes están distribuidos en filas Por lo tanto buscar V Valor buscado Quiero que me busques este código de agente Punto y coma ¿En qué matriz me lo vas a buscar? Quiero aquí, esta matriz. ¿Vale? Recordar que aquí la primera columna tiene que ser eh, donde esté situada el valor a buscar. Si no, no funcionaría. Punto y coma, devuélveme la columna número 2 de esa selección. Y en vez de poner falso, ponemos punto y coma 0. Aquí lo tendríamos. Eh, voy a ponerlo aquí eh, orientado a la izquierda, alineado a la izquierda para que no se corte. Laura Romero. Perfecto, Laura Romero, número 2. Si yo aquí cambio, en vez del 2 pongo el 3, automáticamente me cambia a Susana. ¿Vale? Lo dejo en el 2. Seguimos. Viaje. ¿Qué viaje ha seleccionado? Yo aquí quiero que me aparezca el nombre del viaje. Igual que hemos hecho arriba, vamos a utilizar la función buscar v. Porque están distribuidos en filas. Entonces me vengo aquí. Valor buscado? Pues quiero el viaje número 4. Punto y coma. ¿En qué columna o en qué matriz están los datos del viaje? Pues aquí. Selecciono esta matriz. Punto y coma. ¿En qué eh, columna de esta matriz están el dato que yo quiero que me devuelva? Pues quiero que me devuelva la 1, 2. En la columna número 2. Punto y coma. Y siempre al final cerramos con punto y coma 0. Luego el viaje contratado es Florencia Monumental. ¿Cuántas noches tiene este viaje? Pues de nuevo la función buscar v. En este caso, valor buscado, puedo utilizar viaje o puedo utilizar el número de aquí, viaje. ¿Vale? Ambos me valdrían. Vamos a seguir con los datos de aquí arriba. Búscame el viaje número 4, punto y coma, en esta matriz que tengo de viajes, punto y coma, y quiero que... Me devuelvas qué columna. Fijaros que aquí estas dos columnas, K y L, están combinadas aquí en la matriz, pero siguen contando a la hora de contar eh, como el índice de esta función. Es decir, el número de noches está en la columna número 1, 2, 3, 4. La columna número 4 de esta función y punto y coma, 0, para terminar. Entonces, Florencia Monumental, aquí está eh, formada por 5 noches el viaje. ¿Cuál será la fecha de llegada? Pues la fecha de llegada sería la fecha de salida más el número de noches que ha tenido de viaje. Es decir, la fecha de llegada sería el 6 de noviembre. Precio base. Me vengo para acá, abajo. A ver si lo tenemos. No, lo tenemos aquí, perdón. Precio base ya viene dado para cada viaje. Pues lo mismo. Igual buscar V, valor buscado, el número de viaje, punto y coma. Matriz en la que buscar? La misma que antes. Punto y coma. ¿Qué columna quiero que me devuelva? La 1, 2, 3, 4, 5. Se encuentra en la número 5 de la selección. Punto y coma, 0. Le doy al intro y ya tenemos que el precio base para Florencia es de 500 euros. Es decir, el precio de una única noche. Aquí estamos poniendo lo tanto de una única noche. ¿Alojamiento? ¿Qué hotel ha escogido? Pues yo aquí quiero que me aparezca el nombre del hotel, puesto que es la factura que va a recibir el cliente. Luego, buscar V, de nuevo, nombre del hotel, alojamiento, lo tenemos aquí, valor buscado, F2, punto y coma. ¿Matriz? Los hoteles los tenemos en esta de aquí, punto y coma, punto y coma. ¿En qué columna lo tenemos? Lo mismo, pasa como arriba, que están combinadas. Quiero que me devuelva el nombre, luego 1, 2. Está en la columna número 2, el dato que yo quiero que me devuelva, que es el nombre del hotel. Punto y coma, 0. Pues se va a alojar en el hotel Excelsior, ¿vale? Que sería el F2, que es este. ¿Cuántas estrellas tiene el hotel? Pues igual, de nuevo, buscar V. Eh, selecciono la misma matriz, punto... Perdón, ¿cuál es el primer argumento? Criterio de búsqueda. Me, me he bailado yo. Me voy, estrella, me voy al hotel. El hotel lo tenemos aquí. Punto y coma. ¿En qué matriz buscar? Esta. Punto y coma. ¿Qué columna quiero que me devuelva? El número de estrellas. Que está en la 1, 2, 3, 4. La número 4. Punto y coma. 0. Cuatro estrellas. Tiene el Excelsior. El hotel tiene suplemento. Por... Wi-Fi, por servicios varios, etcétera. Pues vamos a buscarlo. Buscar V. ¿Vale? Buscar V. El hotel, aquí, punto y coma. Matriz donde se encuentra el hotel. De nuevo, punto y coma. Eh, Columna donde se encuentra el suplemento. La 1, 2, 3, 4, 5. La número 5 de esa selección. Punto y coma. 0. Luego tiene un suplemento de 40 euros, que lo vamos a poner en formato de euro, haciendo clic directamente aquí. ¿Lleva contratado eh, un seguro? Si lleva contratado un seguro, aquí nos indica que eh, tendrá que pagar 25 euros adicionales. En el caso de que no lleve contratado un seguro, pagará 0 euros por este concepto. Entonces, para eso vamos a utilizar la función buscar H, porque estos valores están distribuidos por columnas. Entonces, buscar H, valor buscado, aquí nos dice si ha contratado o no un seguro de viaje, punto y coma. ¿En qué matriz me vas a buscar eso? En esta. Aseguraros de que la primera, columna, la primera fila que se selecciona sea la que lleva incluido el valor que estamos buscando, punto y coma. Eh, ¿En qué fila está el valor que quiere que me devuelva? En la 1, en la 2, ¿Vale? fila dentro de esa selección, punto y coma, 0. Entonces, aquí, como sí lleva contratado un seguro, me pone el valor del seguro, 25 euros. Si aquí pusiésemos no, no, automáticamente me cambia el seguro a 0 euros, que es lo que me dice aquí. ¿vale? Le damos a deshacer y ya lo dejamos marcado. Descuento por noches. En este caso lo tenemos aquí, el descuento que se aplica. Como son varias condiciones, pues vamos a utilizar la función sí conjunto. Si punto conjunto, abro paréntesis, me fijo en el número de noches. Si el número de noches, que lo tenemos aquí, es menor o igual a 6, como dice aquí, hasta 6, menor o igual a 6, punto y coma, quiero que me pongas un descuento del 5%, punto y coma. Si el número de noches, que es a este, es igual a 7, segunda condición, hasta 7, quiero que me pongas, punto y coma, un descuento del 7%. Y la tercera condición, si el número de coche, de noches perdón, es mayor de 7, me pones un descuento del 10%. Y le damos al intro y nos cierra automáticamente la función si conjunto. Aquí me da el descuento un porcentaje. En este caso son 5 días. Como es hasta 6, me da el 5%, estaría correcto. Pero como yo quiero ya el importe del descuento en euros, lo vamos a calcular aquí. Esto habría que multiplicarlo por... ¿Qué me va a descontar? Pues el precio base más se aplica también sobre el suplemento del hotel y también más el seguro que lo tenemos en esta celda. ¿Vale? Cierro paréntesis, le doy al intro y lo pongo en eh, valores numéricos, formato numérico, perdón. Ya lo tenemos aquí. ¿Vale? De forma que, ¿qué tenemos? Que el descuento se aplica sobre... Precio base más el suplemento y más el seguro contratado. Es decir, sobre esas tres cantidades. Se aplica ese descuento. Como estoy calculando el descuento, simplemente es multiplicarlo por el porcentaje que lo hemos hallado con esa función llamada si sí conjunto. Vale. Número de personas que van a hacer el viaje. Le doy igual y como ya lo tengo aquí, simplemente hago clic encima de la celda. Vale. Ya tengo el número de personas. Entonces... ¿Cuál es el precio base para esas cuatro personas? Pues es igual al precio base, que tengo aquí calculado, multiplicado por cuatro personas. De forma que, como base, el total que voy a cobrar por esas cuatro personas va a ser 2.000 euros. ¿Cuál es el suplemento del hotel para esas cuatro personas? Pues igual, suplemento del hotel por... Cuatro personas que, tengo, que han contratado el viaje. 160. ¿Seguro? El seguro es por persona. Luego igual. 25 euros por cuatro personas que van al viaje. Luego ya tengo los datos que vamos a cobrar en total por ese viaje. Con estas características que tenemos aquí. Se me ha olvidado una cosa. Y es que en el precio base, si vamos a descontar... Descontar... Aquí... Vamos a modificar la fórmula porque sería precio base menos este descuento por noches. ¿Vale? La modifico y ya lo tenemos. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la base imponible? Pues la base imponible es igual a la suma del precio base más el suplemento que nos cobra el hotel más los 100 euros por el seguro. Eh, lo ponemos en formato numérico. De nuevo. Cuota de IVA. La cuota de IVA es la base de imponible multiplicada por el porcentaje de IVA. Y el total reserva, cuánto es el total que va a cobrar esta agencia de viajes por este viaje, sería la base imponible más el IVA del 10%. De forma que esta... La agencia de viajes va a cobrar en total 2.361 euros por este viaje contratado por estas cuatro personas, ¿vale? A Florencia Monumental durante cinco noches en un hotel de cuatro estrellas. Y con esto ya tendríamos el ejercicio. ¿Cómo se imprimiría? Le doy a vista preliminar y aquí me aparece impreso todo el ejercicio. Pero imaginaros que yo solamente quiero imprimir esta parte de aquí, que es la factura, digamos. Bueno... Para hacer la factura faltaría incorporar aquí los datos del cliente, ¿vale? Tenemos el agente, pero faltarían los datos del cliente. Entonces, me iría a formato, zona de impresión, definir, y ahora si me voy a vista preliminar, solamente se imprimiría esta zona de aquí, que hemos identificado o que hemos señalado como que queríamos imprimir. Salgo de la vista preliminar, le doy al disquete de guardar y me desaparece el punto. Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Cualquier duda me vais comentando. Un saludo.